Fui a la nieve, encontré una llave. Esa llave abría una nave. Salgo de mi casa con la llave y me voy a Marte en la nave. Yendo al parque me encontré un explosivo y yo corrí porque estaba activo. Lo que es decorativo no es muy llamativo, pero tal vez no sea divertido, pero con ello me despido. Había un adjetivo. Elegante, bonito y decorativo. En matemáticas me ponían un 9 y por eso me llevaban a ver la nieve. Fuimos a una excursión en la nieve. Debajo de la nevada encontré un 9. He tenido accidentes con la llave. Los señores entraron en mi nave. Buscaron y encontraron un explosivo. Tuve que echarlos antes de que lo pongan activo. Mi amigo el pensativo, con un carácter explosivo, que siempre está activo en la red de su dispositivo. Tu voz rompe los oídos como un explosivo. Malo, me ha salagrado el nervio auditivo.